Hoy vamos a hablar de las llamadas en frío, si estás vendiendo todos los días y probablemente las personas que están en tu base de datos a las cuales les estás vendiendo no están esperando tu llamada, este video es para ti. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro Sánchez, yo soy coach de negocios, de empresario de alto rendimiento. Yo soy Sebastián Abrahamovex, también coach de negocios, entrenador empresarial. ¿Qué tal? Mi nombre es Vizal Torres y soy coach de negocios, eh, de empresario de alto rendimiento. Bueno, el día de hoy te vamos a dar eh, técnicas para que puedas utilizar, inmediatamente termine este video, para que puedas mejorar tus llamadas de venta, sobre todo tus llamadas en frío, ¿correcto? Inmediatamente cuando eh, le vas a empezar a hablar al cliente, tienes que hacerle preguntas. Eh, el tema aquí es que muchos de las llamadas en frío que probablemente recibes tú de mucha gente... Eh, que son de líneas telefónicas, que te hablan para venderte tarjetas de crédito, etcétera. Se presentan, dicen su nombre y te dicen para qué te están hablando. Realmente esa es una técnica que inmediatamente desconecta al cliente. ¿Por qué? Porque no están esperando la llamada. Realmente es frío esto lo que te voy a decir, pero no están esperando ni que lo saludes, no están esperando ni que le digas tu nombre. Ni que les des los buenos días y menos para qué les estás hablando, porque realmente inmediatamente lo que detectan es que les quieres vender. Lo primero que tienes que hacer es hacer una pregunta que los enganche sobre un problema que ellos probablemente puedan tener. Por ejemplo, si estás vendiendo un curso, en este caso es, es un curso de ventas, es hola, ¿qué tal eh, el nombre de la persona? Y le dices, probablemente no estabas esperando mi llamada, pero quisiera saber si te gustaría aumentar tus ventas. Probablemente te va a decir que sí. Y sobre todo, si te fijas, antes de eso y de que me presente o que le diga para qué le estoy hablando, le estoy diciendo que yo pudiera llegar a solucionar un problema que tengo. Correcto. Y dentro de esas preguntas es importante que si escuchaste las preguntas que dijo Ramiro no son preguntas tipo sí. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a estar, nosotros damos técnicas de persuasión y esto es programación. Psicológicamente tú ya estás pasando a la persona a un estado mental normal, a un estado positivo. Entonces te está diciendo que sí. ¿Cuántas veces tienes que hacer que te diga que sí durante toda la conversación? Ya sea parafraseando, repitiendo las mismas palabras que dice la persona. O sea, el mismo ejemplo, ¿no? ¿Te gustaría aumentar tus ventas? Sí. Ok, ¿cuál es el área de oportunidad en tu negocio para empezar a saber cuál es la necesidad? Y en cuanto él dice, es que mis vendedores eh, traen la energía muy baja. Ah, ok, entonces te gustaría aumentar su energía. O sea, es obvio que te va a contestar que sí. Estás repitiendo su mismo problema, lo estás programando y de ahí ya va el siguiente paso que es presentarle lo que él necesita. Que no le vendas de más. Ahora aquí lo importante es que después de programar a esta persona a que todo el tiempo te esté contestando que sí, ya que tú lo pasas de un estado en el cual se encuentra en este momento a un estado positivo, ahora tienes que conocer cuál es la verdadera necesidad de la persona. Ya que tienes esta verdadera necesidad, tú lo que tienes que hacer es tu presentación, que tiene que ver con esta necesidad, tiene que estar con base a esa necesidad. Tienes que conocer con preguntas correctas, que aquí es lo más importante. Los mejores vendedores somos los que hacemos las mejores preguntas y las preguntas más concretas y más correctas. Entonces, en cuanto tú hagas estas preguntas, de saber cuál es la necesidad de ese cliente que tú estás atendiendo en ese momento, va a ser más sencillo para ti que puedas corresponder a una presentación dependiendo de esta necesidad que tiene el cliente. Ahora, algo importante que tienes que tomar cuando estás haciendo llamadas en frío es que no te lo puedes tomar personal, si no te contestan, si te cuelgan el teléfono, si te dicen que no están interesados, es normal. ¿Por qué? No están esperando tu llamada. Ellos no están, o sea, créeme que no están, bueno, déjame ver a qué hora me marca. No, no están esperando tu llamada. Ellos están manejando, están en una junta, están con su familia, están haciendo cualquier otra actividad y tú estás interviniendo en su día. Entonces, la reacción que puedan llegar a tener no te la tomes personal porque, básicamente, ellos como no están esperando tu llamada, tú lo que estás haciendo es intervenir en su agenda. Hay algunos los cuales sí te van a dar cabida en esa agenda y hay otros que no. Entonces, no te lo tomes personal. Tú tienes que seguir haciendo llamadas, seguir haciendo llamadas. Hay otras técnicas para poder calentar esos leads y que probablemente eh, estén más cercanos a que te, no te cuelguen o no o te contesten. Pero si estás haciendo llamadas en frío, tú lo que tienes que saber es que probablemente hay poca gente que te va a, eh, se va a enganchar con lo que le estás diciendo, pero los que se quedan en la conversación, es muy probable que sí te vayan a comprar. ¿Por qué? Porque tú les estás diciendo algo que les está interesando sobre resolver un problema que ellos tienen. Sí, anulado un poco a eso también, hay que, tienes que entender que las ventas es una cuestión de estadística. O sea, cuánto vas a vender según cuántas llamadas hagas, entonces tienes que empezar también a medirte. Eso ya es un tema un poco más allá, pero a lo que voy es que siempre tienes que estar pensando cómo voy a ayudar a la persona que está al otro lado del teléfono. Cuando tú te enfoques en eso, los resultados van a ser muchísimo más rápidos y sencillos. Y lo más importante de todo esto que tú estás viendo en las llamadas es que seas persistente e intenso. Todo el tiempo tienes que estar haciendo llamadas, comprende que esto es un estilo de vida, esto es algo que tú lo puedes llevar a tu vida diaria y si tú, lo, si tú todo el tiempo eres persistente e intenso a la hora de estar haciendo tus llamadas y a la hora de estar haciendo tus ventas, te va a permitir a ti tener resultados más impresionantes. Te mandamos un saludo desde Monterrey, Nuevo León, los coaches de Empresario de Alto Rendimiento. Correcto, no olvides suscribirte, darle like, comentar, la verdad esto es apenas una pequeña parte de lo que vamos a estar subiendo del contenido, lo que queremos ayudar y llegar a muchísima más gente, entonces también otra de las cosas es que no solamente es ventas, también es mercadotecnia, también es liderazgo, cómo crear un equipo, cómo formar equipos de alto rendimiento y pues convertirte a ti y a los que nos ven en empresarios de alto rendimiento.